La mejor herramienta de marketing digital a nivel mundial es Google Ads. Y en esta lección vamos a abrir nuestra cuenta gratuita. En tu navegador de preferencia vamos a poner Google Ads. Vamos a dar clic en Enter. Vamos a buscar la opción que dice https puntos barra ads.google.com. Damos un clic. Ahora, clic en Comenzar. Cuando se nos explique esta pantallita, vamos a dar clic. en cambiar al modo experto y ahora crear una cuenta sin una campaña clic una vez que se abre este panel tenemos que revisar que toda la información esté correcta yo le voy a dar clic aquí donde dice no quiero recibir sugerencias de rendimiento y simplemente clic en enviar ahora clic en explorar su cuenta bingo lo hemos hecho hemos creado nuestra cuenta gratuita en google ads